Bolivia Brasil suscribe en contrato para la venta de gas a este país. El gobierno nacional y el estado de Mato Grosso de Brasil firmaron un contrato de venta de gas que tendrá una vigencia de 15 meses entre octubre del 2019 y diciembre del 2020. Este contrato tiene para o medio plazo una perspectiva de un millón de metros cúbicos para que nosotros podamos hacer de matriz una matriz que va a ser utilizada en un primer momento para... ...a utilización en los vehículos, en las industrias próximo a la ciudad de Cuiabá y en no un segundo momento. Las autoridades indicaron que se planea a mediano plazo realizar una empresa mixta entre YPFB y MTGAS. Por eso, esta clase de acuerdo saludo que beneficia a ambos países, pero no solamente termina aquí... ...que mejor poder avanzar a acuerdos de carácter nacional y hermano gobernador de Mato Grosso, hermano Mario Méndez, eh, usted, un saludo al presidente Bolsonaro.